Ediciones Editor. Libros para leer, estudiar y reflexionar. Los pensadores del pasado notaron con gran perspicacia la contradicción entre el ideal de armonía social y la base estrecha de la vida egoísta que surge en el sustrato de la sociedad dividida en clases. El individuo aislado, el átomo, que choca con otros miembros de la sociedad creando la discordia y ánima adversión. La estética de siglos pasados es una investigación detallada de la dialéctica de las pasiones y afanes del ser humano, del choque entre las obligaciones y derechos. Esto se expresó entre los antagonismos generales, entre las inclinaciones y el desinterés del deber abstracto, entre lo sensible y lo racional, la poesía y la prosa, lo útil y lo estético. Mijail Lifschitz señaló lo siguiente al respecto. La vieja estética valoró todo el sistema de tales relaciones mutuamente contrapuestas. Esta era una antropología una doctrina sobre el hombre, o en todo caso, tuvo un contacto estrecho con esta. Sin embargo, las raíces reales, históricamente transitorias de la contradictoria estructura de la naturaleza humana, quedaron fuera del campo de visión de esta ciencia, a consecuencia del desarrollo insuficiente de las condiciones sociales circundantes. Las contradicciones del mundo interior parecían ser consecuencia de la dualidad Genesiaca del humano, condenado a oscilar continuamente entre la vida de lo ideal y la vida de lo real. Para Diderot, los benefactores del género humano debían refrenar las pasiones egoístas con ayuda del modelo ideal, creado por la ilusión de armonía plasmada en el arte que es un simple autoengaño útil pero magnánimo. Donde el humano actúa como propietario privado, lo natural es la lucha de todos contra todos, mientras que el principio social aparece como algo artificial, ilusorio, lejano, que exige el ascetismo cívico, la abnegación. En Kant, estas paradojas de la vida real, plasmadas en la teoría estética, se transformaron en la abstracta teoría de la contradicción irresoluble entre la necesidad natural y la libertad, entre el mundo real y el mundo ideal. En el pensamiento de Kant, el ideal de la vida social es una cosa en sí, inaccesible, al que la humanidad solo puede aproximarse, pero sin nunca alcanzarlo. Los ilustrados franceses y los grandes idealistas alemanes creyeron encontrar la solución en el rol educativo del arte. Para el gran poeta... Schiller, el arte sería el camino a la formación de una personalidad desarrollada de modo armónico, pero sin inmiscuirse en la lucha política y en los movimientos revolucionarios reales. Los fundadores del marxismo, Karl Marx y Friedrich Engels, abordaron estos enigmas de la vieja estética siendo los primeros en considerarlos a la luz de la historia real. El egoísmo no fue visto como una pasión eterna del ser humano, sino como una manifestación propia de la época de la propiedad privada, que en su forma burguesa capitalista alcanza su máxima expresión. De modo que la contradicción entre el deber cívico-social y el interés personal es un drama permanente en una sociedad basada en la explotación del hombre por el hombre. Mikhail Lisvich explica también La ventaja más importante del periodo burgués de la historia es, a los ojos de Marx y Engels, la circunstancia de que éste destruye todo orden patriarcal estable y crea un sistema de rápido movimiento hacia adelante, en medio de las contradicciones sociales más tirantes. Esto obliga a la masa sufrida de la gente, a reconsiderar su situación y le empuja a la lucha. El verdadero reino de la libertad no está detrás, sino delante de nosotros. Los fundadores del marxismo buscaron la solución de los conflictos sociales no en la utópica mediocridad, sino en el desarrollo pleno y multilateral de estas contradicciones que lleva a la aniquilación de su base material la propiedad privada. El ideal del hombre, de los viejos filósofos, era la intuición de una sociedad ya no sometida a la acción embrutecedora de la desigualdad de clases y profesiones. El desarrollo armónico de la personalidad es el resultado del proceso histórico, sólo alcanzado en el proceso de la lucha de clases de los pueblos que modifican de modo revolucionario el mundo. Con la abolición de la propiedad privada y de la desigualdad social, queda en el pasado el obstáculo más grande en la senda de la cultura artística. Lo señaló Lisvich. La organización y lucha de las masas trabajadoras es la puesta en marcha de esa solución a los problemas abordados por los pensadores del pasado, la solución a las contradicciones de la estética. La gran lección de la estética marxista-leninista, es que ésta encuentra la reconciliación entre la prosa y la poesía de la vida en el acto por el que los explotados y condenados de la tierra recuperan sus vidas. Se alzan sobre la opresión espiritual y material, de modo que, como lo señaló Schiller, el arado del trabajador y la pluma del poeta, tantos siglos separados, finalmente se reconcilien.